bienvenidos señores estudiantes vamos a compartir esta en esta oportunidad lo que es la personalidad vamos a mirarla o a dimensionarla desde tres puntos de vista desde como un, una disciplina o como una asignatura que nos sirve para describir la personalidad vamos a reconocer su dinámica y el desarrollo de la personalidad cuando decimos describir nos referimos a si debemos describir los rasgos de personalidad mediante la comparación de la gente entre sí o deberíamos estudiar a un solo individuo qué términos tendríamos para definir o para describir a la gente en lo que se relaciona a la dinámica de la personal personalidad perdón, cómo entender la dinámica de la personalidad cómo se ajusta la gente a las diversas situaciones de la vida cómo es influida la personalidad por la cultura y por sus propios procesos cognitivos y cuando nos refiramos al desarrollo de la personalidad refleja la influencia de los factores biológicos o de la experiencia en la, en la niñez y después de esta ese desarrollo se refleja en ello cómo cambia la personalidad a lo largo de la vida de un individuo lo hace desde su niñez hasta la adultez se notarán cambios será definitiva estos cambios o no serán notorios sigamos analizándolo desde dónde vamos a analizar lo que es la personalidad estaremos conscientes o listos a mirarla la personalidad desde las clásicas teorías o desde las teorías clásicas también daremos un enfoque acerca de cómo nos introducen en la personalidad las neurociencias qué incidencia tiene la cultura y qué científicos van a tenernos informados acerca de lo que ésta significa en las teorías clásicas veremos cómo constan los códigos genéticos y qué nuevas experiencias han sido incluidas en sus definiciones en las neurociencias cómo señalan a la personalidad como fruto de fenómenos neuropsicológicos específicos como la cultura y sus formas específicas afectan a la personalidad y qué vínculos nos, eh, nos proporcionan los diversos autores tanto en, lo, en las orientaciones interpersonales en la niñez así como también en los fenómenos de la frustración y la agresión los autores que nos van a dar esta visión de la personalidad están Freud, Horner y Dollar y Miller. Bien, continuamos directamente ya con lo que significa o lo que es la personalidad. Ustedes pueden eh, tomar en consideración el término popular con que se reconoce a la personalidad ustedes lo han escuchado es, dicen, nuestra forma de ser para definirla nosotros tenemos que eh, referirnos a los diversos puntos de vista o enfoques que nos dan algunos autores la definiremos desde la teoría de los tipos desde la teoría de los rasgos y la teoría de los factores ¿Qué nos dicen de la personalidad cuando nos referimos a la teoría de los tipos nos dicen que son categorías de gente con categorías con características similares y sostienen que un pequeño número de estas características es suficiente para describir a toda la gente recordemos la tipología de Kretschmer o la tipología de Sheldon que nos da ciertas tipologías de personalidad referentes a la estructura corpórea y a la, a la forma o a la expresión de diversos tipos recordemos a los pícnicos a los coleros, coléricos a los flemáticos a los asténicos y vamos a diferenciar cómo todas esas características están eh, reflejándonos manifestándonos un tipo de personalidad es decir si nos referimos al pícnico Ustedes recuerdan, es una, una, una, un tipo de corpó, corpóreo de una persona gordita, atacadita, de cuello corto, de extremidades cortas, pero que está dándonos un reflejo de una personalidad muy bonachona. Y si nos referimos a asténico, ustedes recuerdan la estructura ósea como predominante en este tipo de persona y nos está dando un tipo eh, cerebral de personalidad que se objetiviza ustedes lo saben en el comportamiento si nos referimos a la teoría de los rasgos nos permiten describir a una persona con características que distinguen a una de otra ocasiona que una persona se comporte de manera más o menos consecuente y podremos decir Juan es eh, muy atlético medianamente estudioso y en forma menos todavía menos notoria sería una persona preocupada es decir nos referimos a cómo los rasgos pueden estar determinando un tipo de persona y si nos referimos a los factores estos son rasgos cuantitativos la gente recibe una calificación antes de ser incluida dentro de una u otra categoría estaremos nosotros recordando la teoría de los 16 factores la teoría de los cinco factores y la teoría de los tres factores si hablamos de 16 factores nos referimos a Cattell, si hablamos de cinco factores nos referimos a Cattell y a McGraw y a Costa ustedes recordarán y si hablamos de tres nos referiremos a Eysenck. una persona puede ser descrita con cada factor hasta aquí la, los puntos determinantes de que nos llevarán a una definición de psicología de la personalidad. Muchas gracias.